Quizlet es una herramienta para crear tarjetas de estudio que pueden incluir texto o imágenes. Se encuentra tanto en página web como en aplicación móvil. La idea es crear tarjetas de estudio y una vez creadas, la plataforma nos convierte las mismas tarjetas en diversas formas de estudiar y hasta jugar. Este material puede ser muy útil para que el propio estudiante pueda ser dueño de su estudio, pues cuando inicie sesión en la plataforma puede guardar su progreso y saber cuáles términos ha adquirido y cuáles debería seguir repasando. Para iniciar sesión, ve a la página de Quizlet.com. Inicia sesión con Google para que puedas utilizar tu autentificación del TEC y no tengas que crear una cuenta nueva. Todo lo que verás en este video se hará con la cuenta gratuita. La página principal muestra las unidades, explicaciones, carpetas y demás que has consultado recientemente. Al hacer clic en el botón azul de la parte superior que dice Crea, podrás iniciar una unidad de estudio, carpeta o clase. Da clic en unidad de estudio. A continuación, debes llenar el campo de título y el campo de descripción es opcional. Del lado derecho tenemos la opción de cambiar los permisos de visibilidad y edición. No es necesario modificarlos, pero un ejemplo útil de cuándo dejar editable una unidad de estudio es cuando me gustaría que toda la clase me ayude a generar la unidad de estudio y no solo yo como profesora lo desarrolle. En la parte inferior encontrarás una sección para agregar término y definición. Puedes llenar la información con un término y una definición a la vez, incluso puedes agregar una imagen de las que te aparecen como propuestas por la plataforma. No podemos utilizar la grabación de voz, la imagen que nosotros queramos ni el tipo de texto que nosotros queramos porque no tenemos la versión pagada, pero verás que de igual forma es una plataforma muy completa. Si no quieres ir uno a uno con término y definición, puedes dar clic en la opción de importar de Word, Excel, Google Docs, etc. Esta opción está debajo de la descripción. Basta con copiar nuestra tabla de dos columnas, pegarla en la sección correspondiente y listo, se agregarán los términos y definiciones. Haz clic en listo abajo a la derecha para guardar y terminar. Después de crear una unidad de estudio, podrás ver del lado izquierdo opciones para cambiar la forma de estudio. En la parte inferior de las fichas, puedes dar clic en compartir para compartir tu unidad de estudio a través de un correo electrónico o una liga. Pero lo más importante, al dar clic en los tres puntitos, puedes obtener el código de Incrustar, que te permite agregar tu unidad de estudio en cualquier parte de Canvas que se pueda editar texto. Una opción muy interesante es la facilidad con la que puedes encontrar unidades de estudio que podrían servir para tu clase. Además, puedes buscar en los filtros solo unidades de estudio con diagrama que nos permite trabajar con unidades de estudio que a partir de una ubicación dentro de una imagen tienen términos y definiciones. Para hacer este tipo de diagramas se necesita tener una licencia, pero usar los diagramas ya creados y compartirlos es gratis y fácil. Otra actividad que puedes hacer en Quizlet es jugar en equipos con los términos y definiciones que acabas de crear. Es muy sencillo. Selecciona una unidad de estudio y escoge la primera opción de juego de clase, que es Live. Escoge la opción de Quizlet Live clásico, escoge al azar para formar equipos al azar, después elige si quieres preguntar los términos para que los estudiantes escojan las definiciones o si quieres puedes preguntar las definiciones para que los estudiantes escojan los términos. Enseguida, aparecerá la liga a compartir con tus estudiantes. Ellos no necesitan iniciar sesión ni estar dados de alta en la plataforma, solo necesitan un dispositivo con internet. Para esta dinámica es muy importante que se entiendan las reglas. La plataforma sorteará los equipos y aparecerán en pantalla. Debemos indicarle a nuestros estudiantes que se junten en su equipo, pues será imprescindible la comunicación entre ellos. Antes de iniciar el juego, asegúrate que los alumnos conocen y entienden las reglas. No gana el equipo que contesta más rápido, gana el equipo que contesta todas las preguntas bien primero. De contestar una pregunta mal, se regresará a cero el puntaje del equipo. Al estudiante le aparecerá en la parte superior de la pantalla el nombre de su equipo y una ubicación de qué tan rápido o lento están avanzando en sus preguntas comparado con los otros equipos del salón. A los estudiantes del mismo equipo les aparece la misma pregunta en su pantalla de su dispositivo, pero las opciones de respuesta son diferentes, por lo que es necesario que establezcan comunicación. En la pantalla de la profesora aparecen los equipos y su avance. Al terminar el juego, a los profesores nos avisa qué equipo ganó y qué equipo quedó en segundo lugar. Además, nos comparte a manera de estadística en qué términos y definiciones hubo errores o confusiones por parte de los estudiantes. No es recomendable darle puntaje a ninguna actividad de Quizlet, puesto que al estar utilizando la versión gratuita, no encontraremos una sección de seguimiento o de resultados de nuestros estudiantes. Esta plataforma favorece el aprendizaje autogestionado de los estudiantes y nos permite usar el mismo contenido que generamos para que ellos repasen en dinámicas de evaluación rápida a manera de concurso. Consulta las tendencias pedagógicas con las que puedes combinar esta plataforma en cdie.tech.mx Y para cualquier duda, recuerda que en CDIE estamos para apoyarte.